En la decimoctava parte de las Puertas Dimensionales vamos a enlazar justo donde terminamos, recordáis que estuvimos hablando ya cosas eh, también sobre la Divinidad de Tres, y nos quedaba pendiente este artículo, donde pone Heralda de Espíritu y Fuego, Triángulo Equilátero, es considerado el símbolo de la Santísima Trinidad, tres lados iguales unidos, PHS, abarcando la unidad, es decir, la Divinidad, en la iconografía cristiana suele aparecer un ojo dentro del triángulo, representaría la visión omnisciente de Dios. Y para decir esto, se basan, además, mirad en qué texto, en un Salmo 33, 18 que dice, he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No sé si os dais cuenta, una vez más, de esta extraña relación. Poner como de un símbolo pagano pasado a cristianismo. O sea, se utiliza un concepto teóricamente basado en Biblia para poner un símbolo que en verdad no es símbolo divino. Aquí nos dice que viene eh, o que se aplica a la iconografía cristiana. ¿Realmente esto es iconografía cristiana desde su mismísimo origen? ¿No? porque ya hemos mostrado tantas veces en las primeras conferencias y demás, cómo este símbolo procede de una antigüedad tan lejana, de unas culturas tan paganas, que para nada significaba el ojo de Dios, de nuestro Dios. Pero bien, ahí está la gracia del catolicismo. Bajo mostrar aparentemente algo que es cristiano... Para ellos, en verdad, hay una transmisión de conceptos paganos que sigue en vigencia. Sé que ese concepto sigue creando asperezas en muchas personas, pero esta es la auténtica realidad. Juegan a dos bandos. Pues bien, aquí en Iconografías ya vemos la imagen del, del Cristo con el pastor, ¿eh? es el buen pastor, ya vimos que precisamente... Viene de cosas paganas esta imagen, se adaptó al cristianismo y ya lo colaron. Una vez más nos damos cuenta cómo juegan con algo cristiano, en verdad, pam, es por detrás otro significado. Y así podríamos ir viendo distintas imágenes de distintas cosas, ¿no? como ya venimos comentando. Y me gustaría que estudiásemos un poco estos textos. Deuteronomio 4, versículos 15 y 16, nos dicen...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 Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Por tanto, la iconografía, que es? Algo muy poco divino. Y utilizando cosas camufladas bajo el hálito del cristianismo, se está colando el paganismo más absoluto. Y que además, incluso ya hemos visto que va mucho más allá, que llegan a ser puertas dimensionales de demonios.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 No olvidemos nunca ese detalle ya cuando leamos la Biblia, porque va mucho más allá de lo que nos imaginábamos de, bueno, eran ídolos que se crearon, pero que eso no existió nunca, se basó en una realidad que ellos vieron. Y, por tanto, crearon todo un sistema de adoración tan pagano, tan absolutamente pagano, que Dios Siempre advertía a su pueblo que no cayeran lo mismo. Y esas personas utilizaban la simbología ya desde antaño para mostrar cosas que los que eran puestos en esos temas, en esas adoraciones, conocían muy bien. Luego se disfrazó todo de cristianismo con el paso de los años. Pero bien, Dios no quiere eso en absoluto para su pueblo. Primera de Reyes 19-18 nos dice, y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Baal, Satanás, que seguramente apareció en algún momento de la historia y se lo deificó así, la gente se postraba de rodillas ante él, ante su imagen. El cardenal García Gasco ofrece su birrete a la Virgen de los Desamparados en Valencia, en España. Se postran de rodillas delante de imágenes. Ya hemos visto además que la Virgen María equivalía en verdad a esa divinidad pagana, ya desde Babilonia, con un niño en brazos. El catolicismo sigue haciendo exactamente lo mismo, disfrazado de cristianismo. Es una adoración satánica. Aún ahora. Santo Obispo arrodillado ante la Virgen con el niño. Una vez más. Benedicto XVI celebrando la misa ad orientem. ¿Hacia dónde? ¿Eh? ¿Veis la imagen que hay al fondo? Una imagen de un Jesucristo clavado. De rodillas. Benedicto XVI, doblando sus rodillas también, una vez más. ¿Ante qué? Un altar y la imaginería de turno. Lo que Dios había dicho y había prohibido tan tajantemente para su pueblo, disfrazado de cristianismo, ha colado durante tantos siglos en la historia. Y aún eso no se considera una cosa realmente grave. Pues eso es adoración a demonios. Postrarse de rodillas ante valo.